Así comienza entonces el día de hoy, otro tips que le quiero compartir con ustedes sobre algunos momentos cuando queremos utilizar nuestro celular, pero sabemos que está en alto riesgo. Hay algunos celulares que ya están en el mercado que bueno, que podemos sumergirlos en el agua o que quizás este puede salpicarse y no va a haber ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si cuando cae al agua? Ya lo perdimos totalmente porque cayó muy profundo, porque no podemos alcanzarlo a donde cayó Es decir, estamos en un bote, en un kayak, estamos en una zona de alto riesgo para nuestro celular Entonces, ¿qué es lo que yo me encontré? Bueno, les voy a compartir con ustedes este forro barato, fácil y muy útil De la marca Moco Igualmente yo les voy a colocar acá abajo las especificaciones Lo pueden conseguir en Amazon, en Best Buy Y la otra vez lo vi, uno muy parecido pero de muy buena calidad Porque lo, lo, lo, lo vi con detalle en Walmart, también lo vi allí Pero en especial este lo compré en Amazon Entonces, les voy a explicar cómo funciona Muchas personas quizás ya lo conocen porque hay muchos sitios donde cuando vamos a alquilar un kayak o te lo prestan o te lo alquilan, y así vas a poder utilizar tu celular de una manera más segura, vas a poder tomar tus fotos, vas a poder entonces ver, ver tu celular sin problema, te lo guindas acá en el cuello, no se te va a caer, puedes sumergirse, puedes hacer hasta cierto punto un poquito de snorkel y no se le va a meter al agua porque sella muy, muy, muy bien, y vas a poder utilizarlo porque igualmente la pantalla y el plástico es táctil sirve para el táctico y puedes tomar tus fotos o tu selfie todo lo que tú quieras entonces qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes vean vamos a agarrar vamos a meter nuestro celular acá y vamos a hacerle una visita a mis amigos aquí <ríe> así que vamos a probar cómo funciona para que ustedes se motiven y si tienen la oportunidad de comprarlo lo compren entonces comenzamos este test así bueno, aquí tenemos ya nuestro forro. Tiene dos ganchitos aquí que son los que van a sellar herméticamente el, el celular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos dos que están acá, igualmente aquí traen las indicaciones de cómo utilizarlo. Solamente empujar desde aquí atrás. Podemos empujar la pestaña, ven cómo sale. Y la jalamos hacia un lado. Repetimos, empujamos desde aquí atrás este pedacito él sobresale ya algo y ustedes chin, lo abren ¿qué es lo que va a hacer él? ya se libera tiene como un, tiene un plástico que tiene acá pero tiene esa facilidad que como los, los ziplocs que cierra así como de verdad muy hermético y como que se entrelaza ese plástico con el otro eso lo trae aquí ¿ven? como pueden ver entonces ¿cómo le metemos nuestro celular? importante, esta parte es muy importante los celulares tienen que entrar al revés. Me explico. Esta parte que tiene aquí atrás es como un cauchito que sirve para meter el dedo, para cargarlo, para poder... Bueno, muchas personas saben que tienen un accesorio que uno puede colocar detrás del celular y es fácil. Esto lo trae también acá para poder poner el dedo. Entonces, importante no colocar la pantalla hacia ese lado porque obviamente estamos tapando la pantalla. Pero, ¿qué es lo que digo yo de meterlo al revés? Miren. Por supuesto que la parte de atrás con la parte de atrás como ya se lo acabo de mencionar y lo metemos de cabeza, lo metemos al revés, que quede la parte de conexión aquí abajo y la parte de aquí arriba en, esta, en este borde. ¿Por qué? Porque esta parte, los celulares tienen acá un sensor y si ese sensor lo ponemos muy cerca de aquí, dice que está tapado el sensor y que no puede abrir la aplicación. Sirve mucho, me da cuenta con los modelos Android Con los modelos de celular, igualmente, si esto está tapando mucho, igualmente puede servir Pero de igual manera, la mejor forma es meterlo al revés, así, de cabeza Entonces, igual, lo que hacemos es, unimos las dos pestañas Ponemos a que salga en cada lado el pedacito de plástico Ya se unió, y lo que hacemos es, a ver, ver para que ustedes puedan ver bien Vean, vamos a poner las pestañas en la posición como estaba antes Y ya, y ya Bien. Traten de antes de cerrarlo, sacarle un poquito el aire De lo que, lo que ustedes puedan No hace falta que quede sellado hermético ¿Por qué? Porque en este momento cuando tiene mucho aire adentro Se crea como una humedad Entonces la cámara, todas las fotos van a salir en modo así como flu Como modo nube Entonces eso no, eso no es lo que queremos Igualmente, siempre limpiar la cámara de tu celular, con una toallita, con algo para quitarle quizás que pusiste del dedo, que colocaste algo para que las tomas y tus fotos queden muy bien entonces tenemos ya cómo acceder a nuestro celular podemos poner nuestra clave, podemos usarlo porque el plástico funciona de modo táctil cuando les digo colocarlo al revés también sirve porque cuando nos lo colocamos acá en el cuello obviamente en el momento que estamos haciendo kayak o alguna otra actividad al hacer así ¡Tachán! queda derecho <risa> y te permite tomar las fotos tomar selfies y tal pero quizás para no sacártelo así volvértelo a poner, tienes quizás el chaleco salvavidas lo que sea, trae un pequeño clip sencillito aquí, que quizás podemos tal, desconectarlo, tomar una selfie, hacer algo y por seguridad, seguridad perdón lo volvemos a conectar entonces, vamos a sumergirlo vamos a hacer esa prueba con ustedes para que vean a lo que me refiero que funciona súper súper chévere Entonces, vamos a visitar a los amigos Bueno, aquí ya estamos ya listos para sumergirlo Vamos a poner a grabar Y vamos a ponerle ese video también a ustedes Miren, Le damos grabar Ahí ya está grabando Y lo que hacemos es que lo vamos a meter así, miren cómo cae, ¿eh? va bajando ahí ven que sigue grabando vamos a, tra vamos a agarrarlo de esta manera para que puedan ver la calidad de grabación, vamos a molestar los pececitos un poquito, <risa> y ustedes puedan ver qué tal es la calidad cuando se graba con este estuche de la compañía Moco ¿Qué tal? Chévere, ¿verdad? Entonces, ahí tienen entonces aquí abajo la marca, ya les dije dónde lo pueden comprar. Varía alrededor entre unos 12 y 15 dólares, dependiendo. Hay veces que esta marca lanza promociones y viene en paquete de 3. Así que también vale la pena para que no solamente sean ustedes, sino los miembros de su familia. Entonces, bueno, el tip de hoy, un portacelular para tus viajes y tus actividades algo extremas, así que nos vemos mañana en un nuevo video de Halo Latino TV.